Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que cenaba a todos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Antes de la elección de los apóstoles, Jesús se retira solo a la montaña para pasar la noche entera en oración. Era su costumbre, sobre todo cuando estaba ante acontecimientos de consecuencias importantes lo que era un ejemplo para los cristianos y para las comunidades de creyentes. Es importante la acción, la gestión, la organización, pero más importante que todo eso es la oración. Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que le siguen a doce apóstoles, palabra griega que significa enviados, los doce un número que puede verse como simbólico de las doce tribus de Israel, Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el, en el antiguo. El pueblo israelita fue siempre consciente de ser el pueblo de la elección y de las promesas, pero nunca pudo ver en Jesús y su obra ese cumplimiento. Solo quienes aceptan a Jesús pueden dar ese testimonio. La idea del evangelista de Lucas al relatar... El hecho de la designación de los doce y sus nombres expresa el convencimiento de la iglesia naciente, una convicción capital. No puede haber comunidades sin dirigentes, pero estos no se sitúan frente a la comunidad o sobre la comunidad, sino viven con la gente y como vive la gente. No son hombres de estudio, títulos o nombres distinguidos, ni Jesús pensó que en todos tenían que ser de la misma ideología o tener la misma formación. Lo determinante es que eran seguidores de Jesús, que vivieran con Jesús y como vivió Jesús. Lucas omite la finalidad de esta elección, por eso tenemos que acudir a su fuente. Marcos, quien explica que Jesús escogió a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Los doce no son grandes personalidades, le van a defraudar en más de una ocasión, pero es el estilo de Dios que va eligiendo para su obra personas sencillas y débiles. A partir de ahora estos doce van a acompañar muy de cerca a Jesús.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 Y van a colaborar en su evangelización En sus signos de curación y de liberación del mal Aunque tendrán que madurar mucho para ser los colaboradores Que Jesús necesita para la salvación del mundo Tal vez Lucas deja para el momento del envío efectivo de los discípulos La explicitación de esta finalidad Por ahora solo constata como los otros dos sinópticos que Jesús llamó apóstoles a estos doce. La lección la hace Jesús en un momento clave de su ministerio. Hasta ahora Lucas ha hecho varias constataciones de las enseñanzas de Jesús en diferentes lugares de Galilea. Probablemente muchos ya lo siguen, pero ahora va a tener lugar el anuncio de un plan específico, concreto, para sus seguidores. El discurso del llano que es el proyecto de vida para el discípulo. Ser apóstol no es básica ni esencialmente un poder, una autoridad y menos aún una dignidad. Ser apóstol es antes que nada ser una persona que reproduce y hace presente hoy lo que fue la vida de Jesús. Por esto el relato termina haciendo referencia a las curaciones que hacía Jesús a su interés por lo que sufren y su empeño por remediar las desgracias de los desgraciados. La comunidad de Jesús es apostólica, está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús, pero también tiene como fundamento a los apóstoles que él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia. Todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo que es la cabeza, él es el pastor, la luz, el maestro. Pero a la vez recordamos que mandó a sus apóstoles que enseñaran y que fueran pastores y luz para el mundo. Detrás de ellos vinieron sus sucesores como Pablo, Bernabé, Timodeo, Tito, etc. Ahora nosotros, no todos somos sucesores de los apóstoles como el Papa y los obispos, pero sí todos somos miembros activos de la iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que él hizo en directo, mientras vivió sobre la tierra, anunciar la buena noticia a todos, curar enfermos, liberar a los atormentados por el espíritus malos. Si dice Lucas que salía de él una fuerza que los curaba a todos, lo mismo se tendría que poder decir de su iglesia, de nosotros y la gente debería sentir la fuerza curativa y liberadora de la comunidad de Jesús en todos los ambientes. Que el Señor los bendiga.